Una mujer le quitó la vida a quien fuera su pareja sentimental, presuntamente por celos, en la comunidad de Villa La Mata, del municipio de Cotuí. De acuerdo con las informaciones ofrecidas por nuestro corresponsal en la zona, Dionisio Severino, la víctima respondía al nombre de José Aníbal Rosario, de 47 años de edad, quien murió tras ser herido con un arma blanca, de manos de Enriolisa Peralta, de 35 años. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.